Son más victor de queso de so son las ganas de la cabeza, tengo un amante que está conmigo a cada momento. Tú, siempre a la moda y con elegancia. Doñas muy largas y decoradas. No era capaz de hacerme a un café. Pues el botón no era mi gata. Sale a de compás todos los días. Siempre cuidando tu anatomía. Llega más tarde para variar, siempre de más. Conmigo, pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde arriba dormía conmigo Torte, feto, somas que tortes, te de género, más las ganas de darle beso. Tengo un amante que está conmigo a cada momento y yo, Siempre a la moda y el con elegancia. doñas muy largas y decoradas No era capaz de ser mi café. pues el botón no era mi gata Salía de compras todos los días, siempre cuidando a tu Llega Llegaba más tarde... Para variar siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde arriba dormía conmigo Te presento mi amor Mi amante, la que con su experiencia, con su inocencia, mi solidarte, naturalmente que es muy decente, aunque es este mi amante, está perfecta, lo suficiente para.